Entonces, el quitarse la cortina, primero hay que ver cómo se originan los obstáculos. Ustedes todos han tenido o sienten que tienen algún obstáculo en sus vidas ahorita. O si no, ahorita lo han tenido en algún momento en sus vidas. Ahorita. O sea, así. <ríe> ahorita sí, eso entonces eh, ese obstáculo siempre fue un obstáculo desde el inicio de sus vidas no. ¿Verdad? muchos de los obstáculos además los obstáculos que uno tenía cuando era niño, ahora que es grande uno dice como <risa> que no podía correr la milla tampoco, pero antes uno sentía así como el examen de, de español para mí era el obstáculo en el colegio <risa> matemática, esto es lo más fácil, el español bueno, cada uno tiene sus diferentes obstáculos pero ahora que usted ya está haciendo otra cosa su día uno dice como, examen de español ¿cierto? pero ahora uno dice, ay, el obstáculo que tengo ahorita entonces, los obstáculos en realidad uno va se van mutando, van cambiando y se van renovando pero es interesante ver de dónde vienen los obstáculos y por qué a veces en la vida se siente como que uno es la hormiguita y el obstáculo es la gran montaña frente a mí y en otro momento de la vida uno ve esa montañita como un hormiguero y usted es el gigante <risa> y después es como el examen español ¿no? <risa> o el examen de matemática cuando ya es profesional y ya no tiene que hacer más exámenes de matemática o cuando ya en la etapa de la vida uno es como ¿verdad? Entonces, muchas veces es la forma en que nos relacionamos, pero si uno se va dando cuenta, los obstáculos se van construyendo. Y si uno se pone a bailar cada vez más fino, los obstáculos vienen como de una forma de percepción de alguna cosa que me ha pasado, que yo reaccioné a esa cosa, quedó la impresión y yo tiendo a reaccionar siempre de la misma forma por ejemplo está viene del subconsciente no del consciente cuando uno ya se vuelve consciente es cuando uno se creyó la idea de que uy, qué barbaridad con ese obstáculo como <risa> que no puedo entonces qué fue tuve un problema me costó resolverlo dejó la impresión de cuando a uno le cuesta algo que empieza o cuando uno siente que no se puede resolver emociones, dígamelas. caos, desesperación, la ansiedad, frustración todas esas hermosuras, ¿verdad? todo eso queda impregnado en mi subconsciente o sea, en mi disco duro entonces, me puede, vuelve a pasar algo similar o la misma situación no se resuelve y otra vez, ¿qué pasa? se vuelve a despertar eso mismo y otra vez entro en ese mismo estado que me hace sentir esa situación, o esa persona o esa condición entonces poco a poco yo voy creando una relación cada vez más más bien menos armoniosa y más temerosa y más de incapacidad ante ello hasta que se vuelve una reacción automática igual que un hábito o una adicción que usted de repente se ve ¿cuántos de ustedes tenían Tenían ya en el pasado, bueno, siguen teniendo, no importa. ¿Verdad? El hábito del, del fumar, que eso es como lo más evidente, muchísimos hábitos. Todos tenemos demasiados hábitos y adicciones de muchas cosas emocionales, de relaciones, de reacciones, pero una de las más fáciles es, por ejemplo, el enojarse. Uno lo aprendió a hacerlo y aprendió que había una reacción ante eso, pero de repente, como que no lo controla y entonces enoja y con eso que todo me enoja, entonces también vivo en un estado de, de emoción, uno está siempre enojado, uno está como aburrido, <risa> triste, está desgastado, está como en ese estado de queja que no disfruta entonces, poco a poco hilando fin se vuelve casi un rasgo de personalidad, ese obstáculo, es que yo me relaciono con esa situación y con todo lo similar, o todas las entes que están alrededor de esa situación como que yo soy incapaz y esa situación me gana ¿verdad? como uno empieza a sentirse la hormiguita frente a la montaña y está, o frente al huracán digamos casi que a veces uno ve como el remolino de, de, de hojitas y uno después se imagina hay un tornado frente a uno y en realidad solo un remolinito o tal vez es un tornado pero uno es más fuerte que el tornado que está como un árbol fuerte, pero uno no se reconoce esa capacidad en ese momento, porque está el subconsciente comprándose la idea y tan habituado a sentirse que uno no va a poder, entonces toda la situación poco a poco va despertando y va generando y va creando esa forma de relacionarme ante situaciones similares o esa situación que a veces es muy grande para mí en este momento, pero todo eso viene porque el obstáculo no es solo la situación sino es la forma en que yo me relaciono con la situación y viene de mi forma automática de reaccionar ante la situación se me despierta así y hay situaciones, en realidad, las situaciones todas vienen por una razón y vienen personalizadas nos dan las muchísimas gracias de venir a cada uno de nosotros de forma diferente ya sea en forma de relaciones, en forma de situaciones estudiantiles, laborales, eh, vecinales, también he visto relaciones complicadas vecinales, o de, de barrios, o de situaciones que cambian de pronto, repentinamente, situaciones que uno tenía en su estado de confort, pa, se fue. Y ahí siempre, ¿qué trae la situación? En realidad, detrás de todo, más allá de mis reacciones y más allá de mi relación con las situaciones. ¿por qué viene exactamente esa situación para mí y no para ella? ¿o para ella? ¿por qué la relación de Anita es diferente a la, a la de Irene y a la mía? porque cada uno tiene que trabajar para aprender es porque el aprendizaje de cada uno es diferente ¿verdad? es la adecuación sí. curricular para sí. la vida es que cada uno tiene una fuerza que no ha reconocido y que la vida está tratando de despertárselo de, de, de que uno lo no descubra ya sea de, de cómo lidiar, de cómo ver o de algo de entender en mí, a veces incluso solo soltar. Sí. Entonces, para ir entendiendo más profundamente, vamos a hacer una experiencia de meditación. Entonces, me siento cómodamente. Espalda recta. <coughs> y respirando profundamente voy a visualizar en mi mente ese lugar donde me siento completamente a salvo de todo este mundo donde es que yo Puedo volver a sentirme tranquilo, tranquila, protegido. Y mentalmente voy a sentirme ahí, a sentir la temperatura, los olores, los sonidos de ese espacio seguro donde el ser se vuelve a sentir completamente a salvo aquí nada puede hacer sufrir. En este estado completamente estable, voy a observar en mi mente y traer en esa pantalla mental el recuerdo de una situación que yo en algún momento de mi vida lo sentí como un obstáculo, pero que yo mismo logré superar. Esa situación que aunque me pudo haber causado un sufrimiento, al final sentí que la superé como esa epifanía en mi vida, donde yo salí victorioso al final. Puede ser una situación de un tiempo muy lejano, o una situación del presente. Pero eso que yo haya realmente sentido que lo superé. Voy a observarme a mí ante esa situación. Y ver qué fue lo que salió en mí. Que logré superar. esa fuerza que fue eso que usé en el momento preciso para resolverlo y vuelvo a sentirme como cuando lo resolví esa sensación de victoria esa alegría de haber terminado con esa situación esa alegría y tranquilidad de haberlo resuelto y con todas esas dulces pensamientos Voy a volver a la aquí y a la hora. Muy Entonces se van a poner en parejas. <coughs> Así quieren usted con él Estoy con ella usted Estoy dos Estoy con el tras. Estoy usted dos usted dos y con Irene o no, con Carolina entonces, venga Carolina se escapa ahí viene, con ella y lo que van a compartir es qué fue ese valor o esa virtud que ustedes sintieron que lograron usar en el momento preciso que les hizo resolver esa situación porque normalmente la que uno pone en la práctica es una fuerza que uno no conocía que había en uno, ¿cierto? las situaciones más retadoras, las que más le mueven a uno el piso, que es como un antes y un después a veces son las que más le han hecho sufrir a uno pero cuando uno las entendió de su uno entiende lo que hubo detrás entonces, lo que quiero que se compartan es eso que hubo detrás. ¿Qué fue esa virtud, esa fuerza, esa especialidad que ustedes sintieron que sí lograron usar y que les resolvió? ¿Sí? Entonces, primero, va a ser una escucha activa una va a contar todo lo que sienta que, que aprendió esa situación y la otra no va a juzgar ni va a añadir ni nada más, va a escuchar y va a decir qué bonito <risa> va a escuchar y después le toca hacerlo diferente usted va a ser totalmente escuchado entonces no tanto la situación sino lo que, la fuerza entonces vean todas esas cualidades se despiertan en momentos cruciales, ¿cierto? Digamos, la resiliencia que uno no sabía que tenía, bueno, el coraje, cuántos corajes todos tuvieron, ¿verdad? Parte de superar obstáculos es atreverse y saber que puedo, aunque tal vez no tenga la 100% confianza en ese instante, pero me mando, es como lo hago. Y después me doy cuenta que sí se puede, que sí puedo y que en realidad la percepción del obstáculo empezó aquí. Entonces, ¿por qué es como quitarse la cortina? para mí fue muy interesante también empezar a analizar lo que yo sentía que eran obstáculos en mí y que de vez en cuando se vuelve a poner la cortina <risa> porque no es así como que lo plantea, ay ya no hay cortina y... da bien el viento de, de interpretaciones, de influencias de cosas y pum, se cierra la cortina otra vez, pero miras que interesante darse cuenta que en realidad los obstáculos no existen ¿cuántos de ustedes vieron la película La Matriz? Oh, bueno. <risa> ¿Verdad? ¿no o sea, la vio? ¿alguien la vio? yo creo que es de lo que ha explicado <ríe> la, había un chiquito que era capaz de doblar cucharas y el otro le estaba preguntando de ¿cómo hacía ese, eh, al niño? ¿cómo hacen para doblar la cuchara? y dice lo primero que hay que entender es que no hay cuchara y que el que se está doblando es usted bueno, es toda una cosa ahí de la matriz pero para mí fue interesante darse cuenta que en realidad el obstáculo no existe el que creó su estálculo fui yo aquí la situación es una situación resolvible pero ¿por qué es que yo siento que no se puede resolver es por lo que yo estoy despertando la forma en que yo me estoy relacionando con ella pero todos ustedes todos los seres humanos es muy lindo de, de darse cuenta que el, el alma humana está capacitada para superar cualquier cosa pero ¿qué pasa uno entra en un ciclo de pensamientos muy nocivos que lo hacen caer en uno como, como el ciclo de la depresión. Empieza con un pensamiento de a qué me identifico yo. Algo feo, alguien me dijo alguna cosa. Escuché una canción y me recordó inmediato una cosa fea y me bajo, ¿y qué pasa? lo alimento con imágenes más depresivas me bajo más, ¿y qué pasa? empiezo a verme yo que no voy a más triste. entonces como que se retroalimenta, entonces ¿qué pasa? viene mi noción me cuesta está difícil ¿pero qué le pasa a este señor? y entonces viene me imagino y entonces que yo trato pero es que no puedo y es que viene y las dudas y el miedo sobre mi propia capacidad y sobre cómo resolverlo entonces se vuelve esa montaña. Y es muy interesante porque ¿por qué una cosa que para mí es un obstáculo, para otros no. Y ¿Vale? los demás, como corren la maratón, para unos es un obstáculo y para otros va no a facilísimo. Bueno, tiene su entrenamiento. Es que así nomás se corre la maratón. Aunque yo sí tenía una amiga que, que no sé, su genética y su estructura molecular así buenísima los deportes. Mientras que otros que bien nacen con condiciones cardíacas y... ¿verdad? mi hermana María tiene eso y, y cada vez que trató de, de, de concursar y de ganar cosas, después terminaba ahí vomitando y todo porque no sabía ni si tenía una condición cardíaca ¿verdad? pero uno poco a poco se da cuenta bueno, hay ciertas cosas, pero igual hay con condiciones físicas monetarias estudiantiles lo que sea, se puede cambiar porque cuando uno lo considera ya un obstáculo uno siente que ya se desgastó, que ya no puede, que no hay otra forma. Pero en realidad la situación tiene muchísimas facetas y muchas formas diferentes de vivirla, de sentirla y de afrontarla. Pero ¿qué pasa cuando uno se relaciona con la situación como el obstáculo? Es mía, mi amo y mi señor. Es <risa> así como usted me está ganando la batalla. Pero en realidad no existe obstáculo. Está aquí. Entonces por eso es quitarse la cortina, porque el alma humana, el alma que soy yo tiene demasiada capacidad, demasiada creatividad, demasiada forma de ver distinto, de sentir, y ustedes ya han superado demasiadas cosas también. En este mundo todos andamos todos los días superando muchísimas cosas. Un día sin que me molestara la forma que me molestaba cierta persona, <risa> es un día ganado, digamos, ver muchísimas formas de... de volver a reconocer mis logros porque volvemos a esa forma en que estoy enfocando mi atención ¿a qué me identifico yo? ¿por qué siento que no tengo fuerza? porque normalmente a dónde cae mi visión yo tengo mi sábana limpiecita hermosa, rechinante, blanquita ya la acabo de meter en cloro y está bien limpiecita ¿pero qué me dijo yo? en esa manchita de tinta de lapicero que no se borró así estoy como yo miendo yo viendo. ¿en qué me fijo yo cuando estoy en esos momentos retadores? en todas las cosas buenas que tengo, en toda la fuerza que sí puedo en toda mi creatividad que yo podía estar usando o en lo que ¡Ah! me cuesta esto y si me cuesta este? me cuesta matemática me cuesta español me cuesta, <risa> Entonces, ponerlo así como que estoy dando clases y veo a los alumnos como se ponen ante exámenes, que yo digo, bueno, antes me acuerdo que costaba, pero no era el nivel de ansiedad que se crea ahora, porque es como me relaciono yo con eso, que necesito entrar de alguna otra forma tal vez, o incluso muchos de los aprendizajes es soltar y cambiar, adaptarse, fluir, ¿verdad? Es como usar cosas que yo tengo pero a veces nos quedamos muy aferrados a cosas, a dolores, a resentimientos o a situaciones que ya es necesario, o a veces hay formas diferentes que tal vez no las he pensado por estar tan encerrado en mi ciclo de una y otra y otra vez de sentirme y eso todo lo tenemos, ¿verdad? Es como lo que se está activando automáticamente porque se volvió un hábito. y cuando yo vuelvo y regreso y regreso, cada vez que regreso a eso es como que me… Estoy yo misma casi como cortándome las alas. Iba a ser algo más fuerte, ¿verdad? creo que se ¿verdad? Es como casi que me corto los pies. Y yo misma no me dejo caminar. Porque yo misma me hago la obstaculizada. O la obstaculizado. Ya no caminante porque me corté los pies y siento que no puedo caminar ante esa situación. Sin reconocer que. Hay tantísimas cosas, tanto potencial, hay tanta otra gente que está alrededor mío también, capaz de hablarme, que, que yo no lo reconozco por estar tan. Digamos, se vuelve la, la visión túnel, ¿verdad? Que uno ve solo, ay, es que solo es esta forma, tengo este mega obstáculo y yo solo puedo ir por aquí, ¿verdad? Y está todo este montón de otras cosas, pero usted solo puede ir por ahí porque en ese momento el obstáculo, usted es la obstaculizada compatriota, digamos. Entonces. Qué hay que hacer. Primero, reconocer mis logros. Eso me da. ver la sauna rechinante, limpieza que soy yo. Bueno, cuando me baño, me entonces cómo hacer para agarrar con la escoba limpiar mi corazón, limpiar mi mente cada vez que yo reconozca que se vuelva a despertar esa personalidad vieja, ñeja digamos de que yo no puedo todo eso empieza con un pensamiento ¿y cuánto dura uno de cambiar de un pensamiento a otro? un segundo ¿verdad? a veces menos así que aquí está la tarea y la práctica ¿verdad? porque la idea es que ustedes se van a volver sus propios maestros y maestras se van a enseñar y se van a guiar y se van a poner a practicar por 15 días, para que vean la diferencia la idea es que todo empieza aquí, mi idea no existe en la cuchara, no existe el obstáculo, pero entonces aquí se creó con un pensamiento. Entonces apenas yo vuelvo a empezar a, a, a angustiarme, a tristecerme, a enojarme, a todas esas hermosas emociones que vienen cuando yo me relaciono con una situación como un obstáculo, en ese pensamiento necesito poner punto final, cambiar, y meter un pensamiento acordarme un logro, acordarme una virtud mía acordarme una sensación de felicidad de libertad, porque lo que queremos es liberarnos de esa sensación el obstáculo es como que lo encierra, como que lo pone en esa jaula pesada, horrible fea, que, que el corazón se oprime y uno no sabe qué hacer entonces, con la práctica bueno, una vez cada hora ustedes se van a dedicar por lo menos un minuto y se van a ir verificando de cambiar lo que están pensando en algo positivo bonito entonces, ustedes piensan una cosa ¿y cuánto duran en sentirlo? un microsegundo, ¿verdad? porque eso, con lo bueno y con lo malo ¿verdad? ustedes piensan monja ¿cuántos no vieron? bueno, yo no la vi pero con solo ver los prólogos de esa película la monja ya se le paran aquí los pelitos entonces, monja y hace ¿cuánto duran ustedes en sentir los pelitos parados? Que ¿se le había dado impulso? ¿vieron el prólogo? de no, esa ella, película de miedo la vi. ¿usted la dio? le digo muy rico. asustarse no, no, no, no, le, no le dio miedo el miedo bueno, entonces uno le dice felicidad y vería en un segundo empezar a sentir esa alegría esa libertad o sentir tranquilidad y en un segundo sentir tranquilidad sentir valentía y en un segundo sentir valentía entonces van a hacer eso cada hora porque la idea es que uno necesita en realidad uno sí puede estar preparado para cuando viene la situación especialmente cuando a uno le toca hacer resolver ciertas cosas o afrontarse a la fuente de mi sentimiento de obstaculización ya sea persona o situación de yo ya estar dándome cuenta que yo puedo sentirme diferente entonces por 15 días una vez cada hora Van a detenerse, observar lo que están pensando y transformar. Concentrarse en una cosa linda, positiva y sentirlo. Y van a verificarse al final del día cuánto les tomó cambiar el pensamiento. ¿Verdad? Porque hay pensamientos muy necios, que no se quieren ir. Entonces, la idea es de volver a reconocer esa fuerza que tengo yo, de ponerle punto final, usar ese coach fuera de la mente, pero la cosa es que la mente es muy creativa y si usted no le da de inmediato otra cosa que hacer, se le va la moja <risa> se le viene otra vez a las cosas feas a la, a la bueno, no es que la moja esa, es fea la película de la moja no es que ella que quede traumada con solo el problema entonces se me vuelve por ejemplo a la tristeza se me vuelve de nuevo a a la depresión al estrés, a la tensión, ¿verdad? estamos fin de año y entonces se nos devuelve a muchas de esas cosas, <risa> entonces es punto final y traer algo bonito y ahora con eso eh, uno van a irse dando cuenta y reconociendo la fuerza que en realidad tiene el alma de ir creando su propio estado y de ir disfrutando por lo menos de cada hora porque si estoy estresada en esa hora hubo alguna cosa o alguna persona que llegó por ahí y yo me limpié el corazón en ese minuto en ese segundo entonces después ya la se vuelve otra vez agradable, hasta que vuelva a aparecer la persona y yo vuelvo a limpiar hasta que ya la persona pasa y no me va a afectar. ¿Verdad? Porque ya yo dejé de ponerle atención a ese punto negro en la sabana blanca. Entonces, como se acuerdan que era un hábito, ahora tengo que aprender a deshabituarme de eso y habituarme a enfocarme en lo positivo, en mí, en la fuerza que hay en mí en las experiencias lindas que yo misma me puedo crear yo misma me puedo crear y eso poco a poco me va a ir cambiando la perspectiva de las cosas corre la cortina y me va a hacer ver demasiadas cosas que se pueden hacer y ya no me relaciono con esa cosa como ya no le doy el poder de, a esa situación sobre mi vida porque cuando se vuelve un obstáculo es la jaula que me deja de disfrutar la vida, yo no solo soy el resultado de cosas, yo soy en este momento lo que estoy haciendo ya, porque si no me pongo en la perspectiva de disfrutar este segundo, no hay garantía para el siguiente segundo, ¿verdad? como es la vida todo cambia repentinamente, y si yo no lo disfruto ahora, ¿cuándo lo voy a disfrutar? Cuando ya esté enterrado, dice, ya no va a tener la oportunidad. Entonces, a veces, le damos, le damos. fue muy bonito, el domingo vino un, un, un señor que venía a meditar y que nos contó que había pasado una, una situación, la habíamos dejado ver por varios meses también, y había pasado una situación de salud muy, muy delicada, y venía muy cambiado físicamente, se había cortado el pelo y yo había cambiado, así como que lo había emocionado, mira, usted cambió mucho, y después nos contó eso, que había tenido un tumor y, y ya... ¿verdad? Hay situaciones que a uno lo afrontan y a uno le cambia tantísimo las prioridades de las cosas. Y hay que darse cuenta que a veces uno pone las prioridades en situaciones y cosas que le dan todo el poder de lo que uno siente que uno es a esa situación. Y que en realidad es una cosa más de la vida. Que hay tantísimas otras cosas que el alma está experimentando, explorando y lo que vinimos a hacer es a a, a explorar y, y dar lo mejor de mí a cada instante no tanto el resultado de lo que sino es ya entonces con eso también eh, tengo una situación una, una actividad de cierre muy bonita pero antes de llegar a la, la actividad de cierre entonces ese va a ser paso uno la práctica diaria por 15 días una vez por hora punto final, escoba y no solo escoba, sino entonces ahora sí métale algo bonito entonces escoba y, y pincel <ríe> crean un pensamiento bonito y la segunda cosa es que si, digamos ¿quién más que yo puede hacer algo para mejorar mi experiencia de, de vida ahora? ¿hay alguien más que lo puede hacer por mí? porque a ver, muchas veces andamos buscando eso ¿verdad? y le ponemos a alguien más a mí, hizo feliz un ratito, entonces venga y va a ser todo feliz porque tiene que ser feliz ya siempre las 24 horas del día y se va a cargar de todos mis problemas <risa> y el pobrecito tiene otro montón de carga de problemas en sí mismo entonces, incluso el alma suprema, no puede hacer nada si no hago yo algo primero ¿verdad? entonces muchos de ustedes ya tenían esa virtud, me hicimos seis veces de tener coraje la valentía era el primer paso y con eso es como yo sé que tengo que cambiar en realidad esa intuición, esa sabiduría innata está en el alma solo que tengo que aprender a volverme a escuchar y para eso necesito tener silencio de tantos pensamientos basura por eso es importante no solo el minuto sino que hacer una buena meditación todos los días porque va limpiando ese patrón de pensamientos negativos y me empieza a, a, a despertarme, a escucharme a mí mismo y poco a poco se me va a hacer más claro lo que yo tengo que hacer y cuando yo doy un paso, porque a veces implican cambios y los cambios traen incertidumbre aquí entonces por eso es que hay que ser valientes, uno toma ese paso y la garantía es que ahí se sí está, la no suprema no lo deja uno solo lo no empujan mil pasos más pero uno tiene que tomar ese paso entonces, el primer paso es cambiar ese patrón de viejas personalidades antiguas, ancestrales, polvorientas de andarme sintiendo que no soy capaz que yo soy más que yo que la situación me gana no, es con pincel y atreverse. y a veces, es bonito que nos contaba eh, la que está cargada de Tampa y que yo me lo robé y empecé a usarlo también para mí mismo, que hay días en que uno no siente la fuerza para dar un paso entero pero entonces con esa garantía y tomándole, ella es, es ingeniera entonces sí soy el cálculo ¿no? El en matemático entonces decir bueno, hoy no me da un paso entero, me da solo para un cuartico, hago un cuartico de paso, pero libro 2000 recibo 250, entonces está, no son un, un mil de ayuda pero hoy lo voy a hacer esto diferente ya mañana hago el otro cuarto diferente. ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir corriendo esa cortina del obstáculo. Y me voy a dar cuenta que no era obstáculo. Lo bonito cuando uno ya siente que superó es cuando logra entender la lección que había detrás de esa situación. Y se vuelve una experiencia de enseñanza para mí. Y por eso es tan personalizado. Porque uno el en ciertas cosas diferentes a los demás <risa> entonces la vida lo trae así, directo para uno sí bueno, y tenía otro paso pero se me va el tiempo para que siempre entonces, lo que vamos a hacer ahora es una actividad muy bonita. aquí van a mi, mi asistente yo, y cada uno de ustedes va a recibir yo se reparte para ellos una hojita entonces por estos instantes van a ir poco a poco tranquilizándose, regresando a esa sensación de estar a salvo y tranquilos. Escuchar su respiración tranquila, armoniosa. cada vez más profundamente, limpiar el corazón de cualquier sombra negativa. Sentir esa fuerza invisible en el alma, sentir cómo lo que soy en realidad, no conoce límites. Que soy yo, desde la mente, la que voy limitándome a mí mismo. Así que puedo abrir grande el corazón, sentir esa fuerza en mi corazón y abrirme a la luz del sol del conocimiento, el sol de amor que es el alma suprema. sus rayos tibios brillantes luminosos alcanzando mi corazón abrazándome completamente haciéndome sentir observando como si fuera solo una imagen que ya no despierta ninguna emoción en mí, ese obstáculo que ha estado perturbándome en estos momentos. Observo en la forma en que yo me relaciono, Cómo reacciono a esa situación o persona. Cómo me hacía sentir. Observo a esa situación. Usulándose, saliendo de mi corazón quitando el peso de todas esas emociones negativas saliendo de esa burbuja y se la entrego a ese sol de amor a la fuente suprema de amor Ese fuego intenso de amor puro quemando ese obstáculo, como el fuego que transforma la materia. Ese fuego de amor transforma la forma en que siento a esa situación. el amor es la fuerza espiritual que permite el cambio así entrego esa situación y dejo que el ser supremo se haga cargo que me llene y despierte en mí esa fuerza que se requiere para resolverlo, sintiendo la valentía completa de saber que yo puedo, que soy capaz y que tengo en mí lo necesario para superarlo, amoldarme, un punto final y volver a fluir en mi vida con esta certeza voy a escribir en este papel sacarlo de mi corazón y plasmarlo en esta hoja ese obstáculo que quiero quemar en el fuego de amor Sentir que cuando escribo esas palabras con este lapicero, se calma todas esas sensaciones negativas y ese obstáculo queda solo en el papel. Así en este momento voy a escribir aquí esa hoja, ese obstáculo que quiero liberar. Una vez que lo escribí, siento como el alma suprema lo toma. esa sensación de no poder resolverlo. Su amor, como un fuego intenso, me fortalece y me libera. Me hace sentir completamente listo. Sin temor, escuchar lo que el alma sabe que tiene que ser. El obstáculo es en realidad esa lección que aprender en obstáculos yo mismo los había creado y con esa sensación liviana tranquila suelto ese obstáculo Me vuelvo aquí ya no. Pero, no hemos terminado. Solo que tenemos que, o sea, no hacer aquí, hacer ahí afuera. <risa> Vamos a hacer una fogata de obstáculos liberados. ¿les parece? Sí. Entonces, ya ese obstáculo no existe. Se quemó. Ya no hay ese obstáculo. Está eh, resuelto. <risa> <risa> el obstáculo de distancia que no se llevó en la casa entonces eh, sigan poniendo punto final una vez cada hora y cada vez que ese obstáculo va a querer decirle aquí estoy es, no existe, no es real ya sé que no, Exacto. yo me amoldo a la situación, ese ya no es un obstáculo viene pero no va a ser un obstáculo yo soy un alma fuerte tengo al Ser Supremo, estoy dando mi paso de valentía y se va a resolver. ¿Sí? Creáselo y siéntanlo y van a ver la diferencia que hace.